clases de lunes a domingo, de lunes a viernes los maestros solidarios dan clases normales en un horario de 8 a 1 de la tarde, los sábados eh, hay talleres de 10 a 12 de la tarde eh, con apoyo de maestros en formación que vienen y nos apoyan de esa manera dándoles clases a nuestros niños en las áreas que más se les dificulta. Nos enseñan matemáticas, lo que no, los que no nos entendamos vamos allá. Yo sí voy, sí lo entiendo, pero quiero aprender más. El día domingo eh, también hay talleres de 10 a 12 de, de la tarde con maestros del pueblo solidarios que también vienen y están apoyando para compensar las clases que perdieron nuestros hijos, que fue de dos meses. Aproximadamente nosotros contamos con la tercera parte de la matrícula total de los dos turnos que al inicio había. ¿De quién de ustedes saludan en la calle? La, la verdad cuando llega una persona al salón. Recuerden que cuando hay gente mayor o llega una visita al salón le la bienvenida. El edificio que está aquí del lado izquierdo es el más antiguo que tiene nuestra escuela. Es con el que inicialmente eh, se fundó para que comenzaran las clases. El Paredón fue construido en 1901. Es el más antiguo de nuestra población, de Amilcindo. Estaba construido de losa de teja, pero en 1951 se techó con bóveda. Y hasta ahorita permanece el techo de bóveda. ¿Desde ¿no? 1900 ¿sí es esa escuela? Desde 1951. Uh -huh. ¿Y sí. antes qué fue? Una parte fue ayudantía, pero otra parte fue, fue aula para los niños. Yo entré a estudiar en 1967. Habían cuatro aulas. Yo empecé a estudiar en la aula que es más antigua. Éramos como, como 60 niños más, Ajá, 60 niños que aquí estudiábamos. Era muy poco. que se traslade la escuela del centro de la comunidad hacia el predio trancareal y esto lo hace por medio de un peritaje que ellos llaman este sobre las condiciones del inmueble en la escuela del centro pero este peritaje no es no es específico pues simplemente una eh, pues un diagnóstico general eh, concluyendo que había acabado la vida útil del inmueble cuando esto no es eh, pues sustentado científicamente en ese sentido. Como padres de familia vemos muchas inconsistencias en el traslado que se dio eh, hacia el nuevo edificio que está ubicado en la calle 20 de noviembre y que se conoce como Escuela Nueva. Eh, que nueva no es nueva porque ya son 17 años que ese inmueble se viene construyendo y que eh, siempre habían querido llevarnos a ese inmueble eh, con distintos motivos, lamentablemente el sismo eh, pues les dio ese, ese motivo para llevarnos y, y argumentando que esta escuela en donde estamos nosotros ya no sirve. Estas dos aulas son las que Lieben dictaminó no, como inservibles y que no pueden usarse, por esa misma razón se acordonó este espacio, porque eh, pues no se pueden utilizar eh, cabe mencionar que estas dos aulas que le ven dice que no sirven son las que se hicieron más recientemente ¿cuántos años tienen estas aulas? Eh, pues la verdad creo que aproximadamente 10 años o uh -huh, aproximadamente y como ustedes pueden ver pues no se ha usado desde el sismo desde los sismos pasados estos son los daños más graves que el Eben dice que tiene nuestra escuela eh, el techo como pueden ver pues es una fisura no sé la verdad como le dicen eh, aquí hay otra parte donde el Eben dictaminó que pues el techo no está en condiciones y ya no puede usarse porque está a punto de caerse Buenos días niños, vamos a empezar a contestar el examen Lean bien para que puedan contestar. Si no entienden una vez, vuelvan a leer. Tienen demasiado tiempo, no se presionen, no lo hagan rápido, ¿sale? Y bueno, pues el 25 de octubre eh, manifiesta que eh, ya ordena el traslado de las escuelas primarias de Vicente Guerrero y Emiliano Zapata hacia el predio Triancarreal y valida esto diciendo que ellos son dueños del predio debido a un convenio de donación que existió en el 2011 donde el presidente y el secretario del comisariado de Giralda Cingo firman este convenio a favor del IEBEM, entregando el predio, diciendo que lo van a donar, basándose en actas de asamblea del año 1999 y 2001. Sabemos muy bien de antemano que eh, el, este, esa fracción ya pertenece a zona urbana. o sea, es ejidal, ejidal quiere decir que son dueños los ejidatarios que tienen que decidir para qué... Eh, ¿Para qué obra puede decir? ¿Para qué dar, Llámese escuela, llámese parque, lo que sea, pero son los ejidatarios y a través de una asamblea que tienen que decidir, ¿para qué? Por eso dice ejidal, no, no le corresponde ni el ayuntamiento ni, ni el ayudante municipal, esto es agrario, agrario se habla de ejidatarios que solamente los ejidatarios tienen voz y voto los que están reconocidos, ejidatarios reconocidos. Eh, esas, este, ese solar sí este, ya, es, ya es urbano, pero sigue siendo de los ejidatarios. Por lo tanto, eh, próximamente se va a decidir para qué será y, y este, para qué. ¿Por qué tiene que hacerse así? Porque son de los ejidatarios y que eh, en, la, en la brevedad posible se va a llevar a cabo una asamblea general para darle solución a, a, pues, a lo mejor es conflicto, ¿no? Pero aquí está bien claro de que sigue siendo de elegir. Entonces el predio sigue siendo parte del ejido de Amilcingo y lo que está haciendo el IEBM es que está invadiendo un predio que no le pertenece y lo que pretende hacer es concluir un despojo utilizando a los niños para entonces apropiarse de este terreno. Y bueno, nosotros vemos ahí una complicidad tanto del de municipio de Temuac como del IEBM como del gobierno del Estado de Morelos, e incluso estamos viendo una complicidad también de los juzgados federales para evitar que, que el pueblo tenga pues haga uso de sus derechos y los defienda. Y, y bueno, todo esto también coludido con un grupo, eh, pues un grupo de choque que existe en la comunidad que siempre ha estado afín a los intereses del gobierno y que siempre ha buscado estos despojos, es el grupo de choque que ha sido vinculado también con el proyecto del gasoducto. La comunidad ha tenido una jornada de lucha desde el 2013 a la fecha, donde no, el gobierno federal y estatal han impuesto un proyecto que le llamamos un proyecto de muerto, que es el PIN, Proyecto Integral Morelos, y en la comunidad ha generado un grupo de personas que han estado en contra de las decisiones de las asambleas comunitarias. Y esta problemática ha reflejado en nuestra comunidad con este conflicto que hemos vivido ahorita en la comunidad, pues en el caso de la escuela, ¿no? Se ha visto mucho divisionismo con esta, pues, genio, con esta pequeña minoría de personas en contra de las decisiones de la comunidad y mantenernos, seguir en esta escuela del centro. el Comité de Padres de Familia, eh, los padres de familia en la comunidad, pues hemos desarrollado varias actividades, entre ellos pues hemos buscado a las autoridades competentes, entre ellos el, el profesor, el director general de del IEBEM, el señor Fernando Pacheco Godínez, también hemos, nos hemos manifestado pacíficamente eh, en algunos espacios, hemos llevado a cabo ruedas de prensa, hemos informado a través de la radio comunitaria de toda esta problemática para que pues se socialice y se vea que esto no es un capricho sino una necesidad. Bueno, eh, aquí Amircingo eh, es una comunidad indígena por lo cual bueno, nosotros eh, fuimos electos por usos y costumbres entonces aquí eh, la responsabilidad de nosotros pues es acatar las decisiones de, de la ciudadanía la asamblea es la, la máxima autoridad de las decisiones que se van a tomar en, en nuestro pueblo. Eh, yo como, como representante, como ayudante municipal, eh, lo que debo de hacer, o lo que, mi responsabilidad, es convocar a las asambleas para que la ciudadanía asista y decida en cada una de las actividades que se realicen en, en, en nuestro pueblo. La problemática que hay en esta comunidad sobre la escuela, Primaria decidió hacer una, una asamblea y, y a través de la asamblea lo decidió eh, que se quedara aquí en el centro por seguridad de los niños y hay vigilancia de todos los padres de que hay alrededores, hay una seguridad por cualquier anomalía, hay seguridad de los niños. Y esto y otro decidió que la escuela nueva que sea una preparatoria. Yo vivo muy cerca de aquí y puedo ir sin ningún peligro. Me puedo ir caminando y no pago pasaje para moto. Y no me gusta allá porque está muy lejos, está muy alejado y me podría pasar algo. Hay perros, hay borrachos que te podrían te podría pasar algo y no les deseo ningún mal a los niños, pero es mejor aquí. Ante esta situación, hubo la necesidad de buscar a la Universidad Autónoma de, de, de México, a la UNAM, en la cual nos facilitó a través de la Facultad de Arquitectura, a un, eh, a un arquitecto que nos vino a valorar la estructura y que nos dice que no tiene daños mayores, que prácticamente contradice o se contrapone a lo que el IBM ha determinado. El IBEAM dijo que ya no sirve y que acabó con su vida útil, pero eh, nosotros, como padres de familia, vemos, revisamos la escuela y eh, con la base que nos dio y la seguridad que nos dio el informe de la UNAM, decidimos quedarnos aquí. Entonces los padres, junto con el ayudante y el pueblo en general, eh, tocaron la campana ese día cuando decidieron llevarnos para allá y los padres que estamos aquí, Venimos ese día en la tarde, abrimos la escuela, aunque estaba cerrada, limpiamos la escuela porque estaba, después de dos meses, eh, muy sucia, pues venimos, la abrimos y pues gracias a maestros solidarios que están eh, apoyándonos, iniciamos las clases también al día siguiente, con apoyo del, de maestros solidarios y con apoyo del pueblo. Sí, sí. ¿Seguro? Me gusta la escuela del centro por sus maestros Ellos te enseñan muy bien, No te, no te explican hasta que aprendes no, no como los otros maestros, ellos nada más te decían Si aprendiste bien y si no, pues ni modo, o sea, ahí te quedas Se están violando eh, pues tres derechos fundamentales, en, en este caso de la escuela. El derecho a la libre determinación del pueblo de Amilcingo de decidir dónde está su escuela. El segundo es el derecho de acceder a otros niveles educativos. Y el tercero es el derecho a la propiedad que tiene elegido Amilcingo sobre este solar en el predio Trancarrel. Hemos empezado eh, o hemos llevado a cabo acciones legales. Esto también ya está ante el juzgado cuarto de distrito, donde solicitamos... Eh, a, la, a un juez que considere esta petición de la comunidad, que considere la petición de los padres de familia como un derecho que nos corresponde, un derecho que, que se supone los pueblos originarios tenemos eh, esa facultad de determinar en asambleas y creo que eh, pues, eh, tienen que voltear a mirar esa parte. Y pues bueno, también tenemos, hemos tenido amenazas este, con compañeros de la comunidad, este, han mandado mensajes por inbox, por este, verbales. Y en mi caso, ¿no? que he tenido primero me mandaron mensajes por inbox, después me han hecho físicamente. Y pues ahorita más el más reciente, pues este, fuimos golpeados. Mi esposa, este, yo, otro compañero. Y pues mis hijos estaban presentes, miraron todo toda esta situación. Estos actos de violencia han sido por estas personas del del otro grupo, que es una minoría que está a favor de, del Proyecto Integral Morelos. A pesar de la violencia y eh, las posibles amenazas del de desalojo de, de las instalaciones, la asamblea, las autoridades de la comunidad, los padres de familia, nos mantenemos firmes en las decisiones de asamblea de que se mantengan las escuelas primarias aquí en el centro. Dormidos. Despiertos. Dormidos. Despiertos. Despiertos. Despiertos. Arriba. Aba. Aba. Arriba. Aba. Ven para aquí. Los los fundadores que crearon esta escuela lo hicieron pensando en eso, pensando en la seguridad de nuestros niños. Y yo me imagino a futuro una escuela primaria donde estamos ahorita, que a futuro permanezca en este lugar, que nuevas generaciones sigan viniendo. Y así se queda. Nosotros como pobladores no dejamos ir a esta escuela como he dicho. Esta escuela nos sirve como historia. Es un plantel histórico. Yo me imagino eh, ahora sí que la escuela sigue aquí en, en el centro, ya que pues es lo que le da la, lo que le da vida, lo que le da imagen a la plaza de nuestra comunidad. Y pues claro, este que se siga conservando. Y obviamente pues, que, se, que se vayan mejorando, ¿no? que se, se vayan satisfaciendo todas las necesidades que, que requieren. Nos falta, como quien dice, armar esa piecita, que Pues que sea preparatoria, porque eso lo que argumentan y precisamente en este, este, esta asamblea se va a decidir para qué, porque ya tenemos jardín de niño, tenemos primarias secundaria y pues ahora sí que depende de la asamblea lo que decida, preparatoria y posteriormente la normal que, sean, que ingresen ahí y pues sean más que nada un apoyo más que nada a los campesinos ¿sí? de toda la región y pues ya no tengan que pagar y salir fuera eh, pues pagando pasaje porque es la economía afecta a los bolsillos de todos los padres de familia. Nuestra demanda es educación, es eh, punto número uno, y punto número dos, el respeto a la determinación de las comunidades, en este caso a la asamblea comunitaria, a la asamblea de padres de familia y a la asamblea de los ejidatarios.